Y listo, ya tengo el tamaño de la imagen. Aquí está mi capa fondo, siempre aparece. Y voy a decirle control b para pegar la imagen que tenía de internet. Siempre que pegan en Photoshop, se los pone automáticamente nueva capa, no se los encima nunca. Es una ventaja. Ya tengo aquí una imagen. Existen muchas formas de editar imágenes. Todas están aquí. Arriba, el tercer, la tercera opción, imagen. Y después en ajustes, voy a seleccionar para empezar la capa. Capa 1 es la imagen que voy a editar. Imagen, ajustes, y hay todas estas opciones para ajustar. Me voy a ir una por una para que vean más o menos qué hacen, y después voy al ejercicio que ustedes tienen que hacer. Brillo y contraste, lo que hace es literalmente aumentar el brillo de la imagen, o disminuirlo, y aumentar lo, los contrastes. Es decir, agarra los colores oscuros y los hace más oscuros, o agarra los colores claros y los hace más claros. Si le baja el contraste, trata de igualarlos. Entonces, esto es lo que hace el contraste. Voy a continuar, imagen, ajustes, y ahora niveles. Los niveles son los niveles de colores oscuros o muy claros, es decir, el blanco y negro. Y aquí está como se controlan. En este lado se controlan los, los niveles de oscuridad, de este lado los niveles este, de blancos, y en medio es como para hacer un ajuste intermedio entre los dos, que son los grises. Si yo agarro la de los niveles negros y la acerco hacia acá, vean cómo está cada vez predominando más los negros hasta que queda totalmente negro. Ahora, si yo agarro esta, la de los blancos, y me acerco para acá, van a ir predominando cada vez más los blancos hasta que queda completamente blanco. Estos niveles se, se usan como para ajustar la nitidez de las imágenes. Y los grises eh, son pues un promedio entre los dos. Aquí les ayuda a ajustar. en formas automáticas. Por ejemplo, aquí, este, si le digo al gotero, quiero, que, quiero indicarle con este cuál es la parte más blanca de todos. Pues yo digo que la pared es blanca, entonces este es mi más blanco, mi blanco este, más claro. Le doy clic aquí y me los ajusta automático. Ahora le digo, necesito encontrar el color más oscuro. Aquí este es azul oscuro, sería la sombra del pelo de ella en este punto. Le doy clic, este es el más oscuro. Y ya yo ajusto el gris para ajustar más o menos el nivel y mejorar la imagen. Le voy a dar cancelar. Y me voy a lo siguiente. Niveles, curvas, esto ya es un poco más, este, como más picky, es para hacer ajustes más precisos. Es igual a los niveles, solo que aquí ya vienen algunas coordenadas en donde ustedes pueden estar editando los niveles. Hacia arriba son los blancos, hacia abajo son los negros. Es igual al de hace rato, pero aquí hacen ajustes un poco más precisos. Este es difícil que alguien lo, lo utilice. Pero aquí está la, la herramienta. Después, exposición. Este como quema, como en el, en el pasado, que cuando las fotos las imprimían tenían que estar en cuartos oscuros y si se exponían a la luz se quemaban. Aquí son efectos similares. La exposición, si lo aumento la exposición, es como si se quemara. Es parecido aumentar los niveles al blanco. Y los desplazamientos eh, se los hace respetando los colores medios. Y aquí viene corrección de gama, que respeta también colores medios más oscuros. Este lo respeta los más claros. Es como una mezcla entre la exposición. Voy al que sigue. Intensidad es la intensidad del color. Todos los colores, como rojos, naranjas, los va a resaltar. Vean, voy a aumentar la intensidad. Los, los blancos los deja normales, los oscuros normales, pero otros, como el rojo o el azul, claro, los, los intensifica mucho o los satura. La diferencia es que la intensidad es mejor moverla cuando estén con rostros humanos, porque, vean, voy a aumentar solo la saturación y deja muy rojo, muy roja la piel. En cambio, si lo hago con intensidad, no la deja tan roja. Cuando tengan figuras o personas, usen intensidad. Cuando tengan paisajes, usen saturación y se ven bien. Voy al que sigue. Tono y saturación es prácticamente lo mismo, solo que aquí pueden controlar el color. Aumento la saturación pero pueden decirle cuáles colores la van a aumentar. Continúo. Uh, déjenme ver, según yo sí se está grabando la sesión. Sí, sí se está grabando, bien. Ok, equilibrio de color lo que hace es modificar colores de acuerdo a lo que ustedes tienen aquí, que son CMYK, que son los colores principales que se deben de usar cuando van a imprimir. Por ejemplo, equilibrio de color, y todos los colores los lleva cercanos al cian, o sea, el rojo. O sea, el magenta o el verde. Y no es de que solo modifique uno, sino todos trata de llevarlos en dirección a estos colores. Estos son útiles para cuando están queriendo representar, por ejemplo, una foto en un clima cálido, pueden aumentarle la calidez, mandando el rojo. O si es un clima frío y quieren representarlo, le ponen en azul. Continúo. Ajustes. es Blanco y negro. Literalmente se los deja blanco y negro. Ustedes pueden ajustar qué tanto. Imagen, ajustes. Filtros. Los filtros de fotografía no, no son este, tan útiles. Por ejemplo, aquí vean cómo se pone como una capa del color que ustedes seleccionaron aquí. Es ah, mezclador de canales. Los canales, eh, las imágenes que usamos normalmente, que tomamos fotos en JPG, están en RGB, que significa rojo, verde y azul. En inglés, red, green, blue. Estos son los canales que se usan normalmente cuando nunca vamos a imprimir, que solo son fotos digitales. Si ustedes quisieran imprimir algo, un folleto, un book, un libro, lo que sea, hay que usar CMYK, Cyan Magenta, Black y, y CM y Yellow. Entonces, este mezclador de canales modifica esos tres colores para hacer mezclas y hacer otros ajustes diferentes. Nuevo imagen. Invertir, agarra todos los píxeles y los, les pone su color contrario. Eso ya lo van a ver con Gabriel, teoría de color. Les adelanto cómo sería invertir. No es video, quería la foto. Aquí está. Vean en esta foto, eh, son los colores primarios. Y del otro lado, por ejemplo, naranja, del otro lado está el azul. Esos son los colores opuestos a los colores primarios. Entonces, en una imagen, dejen, hago zoom aquí, que está compuesta de muchos píxeles. Vean cómo los píxeles, dejen, me voy a un color primario. El rojo. Aquí tengo píxeles de color rojo. Dejen que cargue, le hice zoom. Ahí está. Si le digo invertir, imagen, ajustes, invertir, me invirtió todos los colores. Voy a hacer sumado ahora. Y me hizo como la parte negativa de los colores, que son los colores contrarios aquí. Voy a darle control Z. Imagen, ajustes. Posterizar es, es otro efecto. Y estos se pueden encontrar en la galería de la clase pasada, donde le dimos filtro y galería de filtros. Aquí está umbral, que también pueden encontrarlo en la, en la galería y hacer más efectos. Imagen, ajustes. Mapa de degradado. Y aquí pueden seleccionar el degradado de qué colores quieren que los haga. Imagen, ajustes. Corrección selectiva. De, pueden seleccionar en algún punto, por ejemplo, voy a seleccionar el cabello de ella y puedo hacer diferentes modificaciones en base a los colores que estoy tomando por aquí. Imagen, ajustes, sombras, e iluminaciones. Vean cómo lo de atrás brilla mucho, entonces si lo cambio, hago que brille menos lo de atrás y pueda yo ver lo que hay atrás. Este es muy útil cuando toman una foto en un lugar donde hay mucho brillo. Continúo, Dejen, selecciono la capa otra vez, ahí está, imagen, ajustes, eh, tonos HDR. Los tonos HDR este, son, normalmente las nuevas cámaras de los celulares ya tienen fotografía HDR, quiere decir que toma una fotografía normal, una fotografía con mucha luz, una fotografía con mucha sombra y crea un promedio de los píxeles para que la foto no salga tan brillosa ni tan oscura. Esto es el filtro HDR. Ah, claro, para hacer el filtro HDR, para que funcione, habría que tener tres imágenes aquí, tomadas con la cámara, so, toman tres, y listo. Desaturar es lo contrario a saturación, en vez de ponerle mucho color, se lo quita. No necesariamente es blanco y negro, tiene algunos tonos un poquito de otro color. Voy a dar control Z, ajustes, igualar color, les permite agarrar un color, por ejemplo, voy a darle clic al rojo. Aquí está. Y le voy a decir que mi resultado. ¿Dónde está? A ver, otra vez lo voy a repetir porque no se hizo. Imagen, ajustes, igualar color. Ok, no. Igualar color solo les ayuda a modificar la iluminación para igualar algún otro color que tengan en otra imagen super, superpuesta. Este no funciona mucho, no sirve mucho, pero es este. Reemplazar color. Aquí tengo un color negro. Entonces, me está diciendo que los colores negros me los va a reemplazar por este resultado abajo. Y le voy a decir, este rojo, clic en rojo, y ya no quiero que sea roja la playera, quiero que sea azul. Le doy OK, y vean, me reemplaza todos los colores similares. Puedo yo bajar la tolerancia. Y decirle que me reemplace un color a otro color. Me parece que ya son todos los ajustes de imágenes.